Oh, <risas> se murió! Se murió! Quiero grabar esto ¿Eso lo tengo que grabar? Ah, claro que Creo que se queda dado un tiempo en Twitch, ¿no? No estoy apretando nada Quise subir y... Hubo un choque ahí. No. <risa> Tal vez si sí lo guardo con el Game Experience de NVIDIA. <risa> lo que no quiero es que se me bugue el juego. Pero, a ver... <risa> Pobre Sonic. Le dio la garrotera. <risa> Voy a intentar saltar a ver qué pasa. Oh no, no. Ah mira, acá había un fragmento de memoria de Knuckles. Así que valió la pena el book.